Así lo expresó este miércoles Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular Falco. Mira, continuando con el proceso para que se esclarezca o se lleve al, al banquero acusado, los policías asesinos, nosotros hemos eh, determinado una actividad para el próximo miércoles 21 a las 10 de la mañana frente al palacio. De acuerdo a la época de Cuaresma, eh, vivimos el calvario que vivió Jesucristo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 Participa. Ah. NTN Robinson Polanco.